Hola, soy Arbe y bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a hacer un fanal, esa fanal con esta cera parafina de 56 y esta otra en rosa que son restos de otras velas. Flor seca, no sé si utilizaré esta al final o utilizaré nube, ya veremos. Aceite para desmoldear, es hacer aceite corporal, os valdría vaselina. Y esto es el molde, contramolde y el molde exterior. Bien Vamos a esperar a que se funda La parafina Ya está fundida Y vamos a untar de aceite Corporal o vaselina líquida Nuestro molde Hexagonal en este caso Y es de aluminio Por la parte interior Toda la superficie Que no se os olvide ningún huequito sí más o menos y ahora la parte interna del molde contramolde y por la parte exterior de esta donde va a estar en contacto con la cera echamos un poquito más de, de aceite así, bien lo primero, vamos a echar una capa en interior del molde para sellar, para intentar sellar yo tengo un poco complicado porque la mesa no es totalmente lisa a ver cómo me las apaño un primer una primera capa ya hemos dejado de enfriar esta primera capa y volvemos a echar eh, cera bien vamos a hacer una base eh, gordita de cera en color verde porque el contramolde es bastante más corto que la parte externa. Bueno, ahí me salió un poquito de, de cera, pero nada, eh, ya se ha secado. Después la, la retiro y la vuelvo a fundir. Seguimos vertiendo cera. He estado comprobando de que no se me escape. Así. Un poco más. Ahí. Ahí. Ahora echamos toda la cera que tenemos Ahí dentro Ya he retirado la parte que se me había escapado Bien Y dejamos enfriar esta parte Mientras limpiamos nuestro recipiente Y, y vamos a poner a, a calentar, a fundir eh, esta, un trozo de esta parafina de color rosa cortamos con un cuchillo está un poco dura aprovechamos las grietas y en las grietas pinchamos el cuchillo ahí ya tenemos ya veis esta con el sol ha ido perdiendo un poco de color y le añadimos parafina sin color. Totalmente... Ya os digo, sin color. Nada. Tenemos fundida. Ya veis que se ha secado la base en verde. Colocamos el contramol de la parte interior del molde dentro. Del exterior. Bueno, lo clavamos un poquito en la acera. Y a ver si tenemos suerte de que no se nos escape nada de esta cera rosa. Si se escapa un poco para adentro no pasa nada bien vamos vertiendo poco a poco y bueno sí hay una pequeña fuga hacia adentro bueno pues eh, sujetamos bien la parte el contramolde esperamos a que se vaya enfriando esta capita sujetamos un ratito Ahí, un poquito de presión y ahora vamos a verter el resto de, de nuestra cera. Bueno, no toda, solo la mitad. Hasta la mitad del molde. Ahora veréis que se va a ver una un poquito. Vamos echando así. Poquito a poco, no vayáis rápido. Sigue perdiendo cera. Bueno, no hay problema. Vamos a dejar que se, que se seque definitivamente esta capa interna. Habrá que esperar un poco. Eh, lo que necesitéis es esperar Si tenéis este molde Claro está Es ya un molde Un poco Ya tiene unos cuantos añitos Pero bueno, quería traerlo al canal Bien, he dejado que se hiciera la capita Dentro, ya se ha enfriado Ya he esperado un ratillo Y ahora sí Vertemos la cera Hasta más o menos La mitad del molde Ahí, bueno, se me ha acabado Me ha llegado hasta la mitad Con lo que tengo que fundir más parafina Transparente Sin añadirle ningún color Y la de color rosa Bueno, aquí tengo un trocito que voy a aprovechar Que se ha debido caer una gotilla por fuera Ahí Y ahora la rosa Así Ya se ha fundido y vamos a verterlo pero sin llegar al borde No queremos llegar al borde del fanal eh, ¿Por qué? Porque es un poquito más dificultoso a la hora de desmoldar Ahí queremos Le hemos dejado como un centímetro antes de, la super, de, que, de llegar a la, al final del molde Voy a cortar trozos de esta um, flor seca que he secado yo, es, es paniculata o nube, se le conoce aquí. Imagino que en el resto del mundo tendrá mil nombres. Ahí, y vamos pinchándolo, porque la cera aún no se ha enfriado y per nos permite hacer esto. Bueno, tengo que decir que esta, esta flor eh, la he secado demasiado. Eh. Ya tiene un. Pues nada, tiene un par de meses, pero se ha secado mucho. Nada, colgada eh, boca abajo, en un sitio oscuro, y se os seca perfectamente. Ya veis, eh, te, estoy terminando de recubrir toda la parte superior. Ahí, más o menos. Pero ya veis que se sueltan las flores, que es increíble. Eh, no lo he, no he puesto la, la hortensia porque se, se deshacía más. Y ahora vamos a, a quitar el desmoldar. Eh, esto es preferible, sacar primero la parte interna del molde. Cuando aún está un poquito templado Pero yo no he podido hacerlo No he tenido el tiempo para poder hacerlo He dejado que enfriara completamente Una noche Y ahora para quitar la parte interna Lo que nos ayudamos es con la pistola de calor eh, Nos dirigimos sobre todo hacia las paredes de, del molde Bien, aquí Aquí quitamos se ve que está bien clavada. Ahí. Y bueno, ¿qué nos queda? Meter esta velita de té dentro de nuestro fanal. Y ya veréis qué bonito queda. Si no le queréis poner las flores secas arriba, no se las pongáis. Yo le he puesto un adornito de, de encaje y listo. Muchas gracias por verme, por seguir ahí, darle un like. Chao.